En mi cumplemes, mira la felicidad de Mirko al recibir la visita de su abuela y tío. Desde que nació, Mirko, el primer hijo de Marley, tiene cautivados a todos en Argentina. Y el pequeño, como no podía ser de otra manera, es la debilidad de su abuela y su tío. Marley mostró cómo fue el encuentro con su madre y su tío. Mira al final de la nota las fotos. Marley y Mirko hacen una dupla que es puro carisma y ternura. Y en las redes, cada paso que dan hace furor y genera comentarios llenos de buenas energías. Es que eso es lo que inspira a la dupla, que se muestra feliz en las redes sociales, en donde desde las cuentas de ambos sí, Mirko tiene Instagram muestran sus viajes de por el mundo. Me visitaron mi abuela y mi tío arroba gueveguión bajo Ricardo en mi cumplemes en Almohadilla Grecia, dice una de las postales publicadas en la cuenta de Instagram de Mirko, que tiene miles de miles de seguidores que lo están viendo crecer. Me saqué foto con mi abuela que me vino a visitar. Almohadilla Grecia, agregó en otra de las postales. En su cuenta, Marley publicó otras imágenes de la reunión familiar en una de las zonas más paradisíacas de Grecia. Almuerzo familiar en Almohadilla Grecia con mi mamá, mi hermano arroba hueve-ricardo y arroba mirco-oc, ok, escribió en una postal. Con mi vieja y mi hermano arroba hueve-ricardo que vinieron de visita para estar con Mirko. Que justo ahí está durmiendo, almohadilla mi agregó en otra.